Ucraniano, amiga ucraniana, que bueno que nos visitas otra vez del otro lado del cristal nosotros somos cráneos el poder del rock del ingeniero Ramírez <risa> no estamos aquí porque tenemos una invitación muy importante que hacerles Que, es que nos acompañen este día 24 de este mismo mes, noviembre. ¿En dónde? En, en McCarthy, Nápoles. A las seis, a las cuatro, cuatro a las seis, a las dieciséis horas. No falten no no. ese lanzamiento del segundo álbum de Cranion. La de entrada trigo. es libre estar chido es pues más vayan a festejar su cumpleaños los que cumplan sí. ahí no que festejar como una desquintada sí. que por fin Ay. que por fin se le quitó el grano de la cola a alguien sabes <risa> ¿no? eh, sí, como se sentaba yo pues, lo lo le, que ¿eh? sea, acompáñanos y sea, siempre no? para siempre por celebrar y si no vamos a celebrar la vida sí. niños y vamos a celebrar y está bien chido Está bien chido. ¿Qué mejor que festejen oyendo buen rock? ya lo saben nos esperamos este 24 del mes en curso o sea noviembre a las 16 horas el domingo es domingo en el mccartis de nápoles que está sobre insurgentes entre Xola y viaducto Ahí los esperamos, vamos a ponernos como Dios manda, vamos a tocarles lo que ustedes quieran. Y, y aparte vamos a, a tocar el, el, el segundo disco de Craneon, <risa> el estrenón, el estrenón, así es. Es el desquinte del despertar, verdad, así que, pues ahí nos vemos y si no hay más que agregar, que le pongan a la campanita para que se suscriban y les lleguen todas estas estas, este, noticias Abajo. y que nos ah. echen un like si les gusta, Craneon. <risa> No les iba a gustar, mira que chulada de pelones. 24 de noviembre, Claro del poder del rock, el despertar, el smokaris. <risa> ya lo saben entonces ya tenemos una cita ahí nos vemos, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en la que sigue adiós, yeah. adiós chao